No, Pepa. No debes tocar la computadora. Y tú, George, tampoco deberías tocarla. Sí, George. No debes hacer esto. ¡Alto, Pepa! Lo siento, mami. Solo le enseñaba a George lo que no debe hacer.